Grabando. Eh, Hugo, voy a compartir la pantalla ahora para que pueda... Cómo no. Me... Ok. El derecho a la salud es nuestra preocupación que quede consagrado en la Constitución adecuadamente y cuando decimos adecuadamente decimos a lo menos, como mínimo, respetando las obligaciones internacionales de Chile en el campo internacional sobre derechos humanos. Um, yo voy avanzando o... o no, tú, tú me dices, dices cuando quieras pasar la diapositiva. La se ve grande o no, se ve en grande. Necesito feedback, sí, ya, ok. Las normas jurídicas son las que crean los derechos. Esto es una, es una eh, afirmación académica. Pero, eh, eh, como dicen las cosas, por calladas, por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y la norma jurídica que ustedes van a, ojalá, poder construir es la Constitución, no la Constitución política, y ella va a contemplar un catálogo de derechos frente al cual va a haber una institucionalidad que eh, debiera garantizarlos a todos. La siguiente. En lo primero que uno aprende en las escuelas de Derecho es esta, esta figurita que está ahí, este triángulo o pirámide, como se le suele llamar, en el sentido de que las normas jurídicas, la Constitución y las demás leyes, reglamentos, etcétera, no son un todo desordenado a pesar que así parece, en la práctica son un orden están jerárquicamente ordenada, ¿no? Y en la cúspide está la Constitución Política del Estado, en la cúspide del ordenamiento jurídico de la de la de la, de, la de, de, de cada estado, ¿no es cierto? Está la Constitución Política del Estado, bajo ella están las demás normas de rango inferior, pero por sobre cada estado está el derecho internacional como límite, ¿no? Es el límite que eh, también lo señala la reforma constitucional que dio paso a, a, la, a, la, a esta convención constituyente y que establece como límite los tratados internacionales. Estas normas jurídicas prescriben conductas, son de alteridad en el sentido de que regulan relaciones entre personas, entre un, un sujeto y otro, ¿no? um, son coercibles, pueden ser... Eh, eh, son las características de las normas jurídicas, porque hay otro tipo de normas que no son coercibles, las morales, por ejemplo, uh, son diversas, hay un sistema y un orden jerárquico. La siguiente, por favor. Los derechos, que llamamos derechos subjetivos porque son de los sujetos, de los sujetos de derechos, ¿no? eh, los derechos son un vínculo, un vínculo entre un titular del derecho, o sujeto del derecho, o derecho habiente, como también se le llama, y un obligado. ¿No? En este caso, el titular del derecho en la, de, la, de los que señala la Constitución van a, van a ser todas las personas que la Constitución señale, y históricamente y tradicionalmente son todos los habitantes de la República. ¿Mm? Eh, el titular puede exigir una conducta. ¿Cuál conducta? La conducta que señala la norma. ¿no? Y el, el, el, el que tiene que cumplir esa conducta es el obligado. En este caso, se trata de garantías constitucionales que van a obligar a personas y al Estado en favor de sujetos y de las más personas. Como todo derecho implica, por tanto, obligaciones, es una relación de doble faz, ¿no? Eh, implica poder exigir, la facultad de poder exigir, y cuando decimos exigir en derecho no, no, no lo decimos como se suele decir en el sentido de so solicitar, sino exigir significa poder exigirlo institucionalmente, forzosamente, eh, incluye, incluyendo, eh, ¿no es cierto?, el uso legítimo de la fuerza del Estado. La siguiente, por favor. Los derechos no son lo mismo que garantía. Se suelen confundir. Y es bueno que los legisladores y constituyentes lo sepan, ¿no es cierto? Eh, la garantía no es sinónimo de derecho en, en, en, en, en materia jurídica. La garantía es aquel instrumento institucional que se confiere a las personas que son titulares de derecho para que, en el caso que su derecho no se cumpla en la realidad, tenga un instrumento al cual hacer garantía del cual hacer uso para poder exigir en verdad, de verdad, en la realidad, el, eh, eh, el derecho. Entonces la, la garantía es un refuerzo al derecho de los sujetos. Y por eso es tan importante que la Constitución no solo declare derecho, porque eso es muy fácil, sino que establezca instrumentos específicos, normas específicas que establezcan la manera como esos derechos se van a garantizar en la realidad mediante instrumentos específicos. Esos instrumentos pueden ser de muy distinta naturaleza, no es el minuto de entrar ahí, lo podemos, y la idea es poder seguir conversando de estos temas, ¿no es cierto? Pero son, eh, son de, de variados tipos. La siguiente, por favor. Los derechos humanos. Decimos que la salud es un derecho humano, no por antojo, sino porque el... El mundo cambió jurídicamente a partir del año 45 después de la Segunda Guerra Mundial por los horrores que todos conocemos de, de esa guerra. La, la humanidad se, se propuso que a futuro no, no, no, no volviera a repetirse la, la, la grave, masiva y sistemática violación a los derechos humanos ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial especialmente. No, no, digamos, esto, esto, esto, esto siempre ha ocurrido en la humanidad y siguió ocurriendo después, pero al menos establecer estas esta, estas normas internacionales progresivamente más obligatorias, pro, pro, pro, pro, pro, progresivamente más perfeccionadas, pero que durante la Guerra Fría, por el empate que se producía entre, eh, entre Oriente y Occidente, tuvieron poco desarrollo institucional. A partir de los 90, los derechos humanos empiezan a desarrollarse con más con más fuerza institucional, internacional, por supuesto. Se crea el Tribunal Internacional contra los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, etc. ¿no y la característica de los derechos humanos, primero, sacarse de la cabeza, los derechos humanos no son criterios filosóficos o morales. Son normas jurídicas obligatorias desde el ámbito internacional a todos los estados del planeta a todos los estados que forman parte especialmente de la Organización de Naciones Unidas, que son hoy día todos. Um, es un vínculo como es triangular porque vincula al Estado respecto al ser humano para satisfacerle los derechos que la comunidad internacional declare como derechos y es fiscalizado y supervigilada esta relación por la comunidad internacional. Y por eso, por eso decimos que es un vínculo triangular. Hay tres sujetos involucrados, el Estado, los seres humanos, y la comunidad internacional son integrales en el sentido de que a, abordan todas las dimensiones de la dignidad humana y de las vidas de las personas eh, en lo que jurídicamente se llaman los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales integrales, pero a la vez interdependientes en el sentido que los derechos requieren también de la vigencia de otros derechos para ser plenamente vigentes en la realidad. Y esa interdependencia en el ámbito de la salud, por ejemplo, es muy clave con todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, y sabemos de lo que se denominan los, los determinantes sociales en salud. Y son progresivos. Obviamente no todos los derechos se, se pueden instalar de un minuto para otro, no son inmediatos, automáticos, son progresivos en el sentido de que los, la, la comunidad internacional y los estados obligados los van desarrollando y van ampliando tanto las garantías de esos derechos como las normas las van perfeccionando y eso va significando que se eh, eh, perfeccionen, progresen los derechos humanos eh, paulatinamente y, eh, y, y, se, y, se, y se, se prohíbe internacionalmente que esos progresos puedan ser eh, retirados o eh, se pueda retroceder en esos avances. ¿no? La siguiente, por favor. El artículo 25 consagró al, al, a la salud como parte integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. El siguiente. Sí. La siguiente, por favor, Rolando. El Pacto Internacional sobre Derecho Económico y Cultural del año 68, o sea, 20 años después de la Declaración Universal, establece ahora por un tratado, ya no por una declaración, por un tratado vinculante para todos los Estados que lo firman, entre ellos Chile. Chile lo firmó de inmediato el 68, pero no entró en vigencia porque vino el golpe después, etcétera, no entró en vigencia en el país hasta el año 89. Y aquí hay una definición que es vinculante para el Estado de Chile respecto de qué es, el, cómo se define el derecho a la salud en el plano internacional y es el y es el mínimo que debe Chile consagrar en su nueva constitución, que es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. A esa definición le podemos agregar todas las demás características que queramos agregarle en el plano constitucional, pero a lo menos tiene que estar esta esencia, no necesariamente dicha con las mismas palabras, pero esa esencia del disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental eh, eh, debe estar consagrado siguiente, por favor. El Comité del Pacto de, de, de Naciones Unidas, que vela por la vigencia del Pacto DESC, que se llama Derecho Económicos, Social y Culturales, ha hecho una serie de interpretaciones de cuál es el alcance de este derecho humano desde el año 68 en adelante, y en mayo del 2000 eh, dictó la más importante, que es la observación número 14 del 2000, donde señala ciertas características esenciales eh, eh, del, del derecho humano a la salud. Y lo primero que, el primer tip que queremos. Transmitirle es que la comunidad internacional, y no es un antojo nuestro, ni, ni, ni, ni de ningún grupo partidario, sino de la comunidad internacional a través de, esta, de, este, de este Comité de Naciones Unidas, que, cuya jurisprudencia es obligatoria para el Estado de Chile, obligatoria, ¿no? es que la salud es un derecho humano fundamental indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. Es un requisito, ¿no es cierto?, eh, fáctico para que todos los demás derechos puedan, puedan poder ejercerse por los seres humanos. Ustedes... Lo comprenderán, lo comprenderán pronto, ¿no es cierto? O sea, no pronto, sino que ellos tienen, lo tienen incorporado en su, en, su, en su concepción democrática de lo que son los derechos de las personas. Uh, y, y, y, y se dicen, hay muchas cosas que no es el derecho. A, a, a solo a la atención de salud, es decir, como lo dice la OMS, no es solo el, el derecho a la salud, no solo abarca la salud, perdón, no es solo el, el, el, el más alto estado de, de, de, de bienestar físico y mental, sino que también, eh, y no solo dice, ¿no es cierto?, el, el, el, el no estar enfermo. Por supuesto, no es el derecho a, a, a estar sano, no sería absurdo que, que, que, que se fuera exigible, pero sí que se, el Estado se esfuerce para que las personas puedan. Eh, a través de sus libertades y derechos, lograr el más alto nivel posible de salud y para eso el artículo segundo del pacto establece que los estados tienen el deber de efectuar el máximo esfuerzo posible para la consagración de todos los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál es ese máximo esfuerzo? En Chile nunca se ha definido y, y, y sería muy bueno ¿no? que el, el, la Constitución lo dijera. Um, ¿qué, ¿Cuál es ese máximo? ¿El máximo presupuestario? el máximo esfuerzo político, el máximo esfuerzo económico, el máximo esfuerzo cultural, creo que abarca todo eso. El, mar, el máximo esfuerzo en todas las dimensiones de lo que son las políticas públicas y por tanto eh, permita lograr efectivamente, como dice la, el comité, es que en definitiva este derecho debe entenderse como el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. El siguiente, por favor. pues Naciones Unidas, define los cuatro elementos esenciales del um, derecho a la salud desde el punto de vista del derecho humano. Y son, esos cuatro elementos esenciales son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Lo podemos conversar qué significa cada uno de esos elementos, ahí están en, en, el, en, la, en, la, en la lámina eh, descrito. Lo siguiente, por favor. Reitero que sería óptimo que esos elementos estuvieran explícitos en la Constitución. Vamos a ver cuáles van a ser las correlaciones de fuerza finalmente, si permiten o no tanta, tanta explicitación. Aquí está la norma clave, hasta el máximo de los recursos de que disponga, dice, que deben los Estados parte emplear para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales. Lo siguiente, por favor. Hay otros tratados internacionales que también nos obligan en materia de derecho a la salud, en el pacto sobre todo de, de erradicación de toda la forma de discriminación contra la mujer, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la Convención Americana de Derechos Humanos, son todas obligaciones internacionales del Estado de Chile. La última, por favor. Estas obligaciones internacionales y constitucionales, porque recordemos que la Constitución está de limite, eh, tiene como límite no afectar los tratados internacionales, entre ellos los de derechos humanos, las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado, de, de, de, de, de, internacionales y constitucionales, y de cada uno de sus órganos y de sus funcionarios. Son obligaciones jurídicas internacionales que tiene que cumplir tanto la Convención Constitucional como cada uno de los constituyentes en materia de derechos humanos en general y por sobre todo en materia de, del derecho a la salud. Es un mínimo universal civilizatorio, como se dice, común al, al, al planeta y el, el, el, el, el, el, el es lo que como cabildo y creo que como sociedad, eh, eh, quisiéramos obtener de este trabajo constitucional en el sentido de que se consagre de manera integral y adecuada a lo menos a las, a las obligaciones internacionales, con todos los agregados y aditamentos que queramos explicitar, pero a lo menos con ese mínimo internacional exigible. Eso por ahora. Quedo abierto a cualquier consulta, cualquier duda al respecto. No sé si tenemos tiempo, Rolando, ya me pasé. Un poquito. Sí, Un me pasé. Sí. ¿No? Eh, <risa> no sé si van a dar las manos ahora o vamos a esperar que se haga la... Pero comencemos, comencemos con la conversación, Rolando. Yo creo que da ya el... Hugo dio el puntapié inicial, eh, citó eh, cosas que, que apalancan conversación, eh, me llamo Begoña, soy miembro del Cabildo y me dieron la tremenda responsabilidad de, que, de facilitar esta conversación, esta conversación democrática. Ojalá que cierto que el peso de los expertices no sea, sino la convicción y que vamos a tratar de que todos participen, que deliberemos en conjunto y que nos podamos escuchar. Así que eso es un reto. Yo propongo dos cosas así simples, una es que se puede conversar con la manito para participar con la manito levantada, o la manito que aparece en el Zoom, que también es un mecanismo, la otra se puede pedir por el chat, y hay algunos que quizás quieran participar de la conversación escribiendo en el chat, y ahí Marjorie, Bárbara me ayudan y pueden, podemos ir leyendo, o sea que toda la forma. La idea es que nos escuchemos. Entonces, como eh, Hugo fue un provocador y señaló muchas cosas, eh, podíamos partir, nosotros pensábamos, pensábamos, pero si a ustedes no les parece, que partiéramos con este tema, con el tema qué es lo que es para nosotros salud y qué es para, para todos los que estamos acá, qué es lo que es el derecho a la salud. O sea que generemos una primera conversación, entendiendo que ahí hay una conversación que no es del todo obvia, sino que hay matices, y díganos a nosotros que si hay matices, que partimos de, la, de las definiciones más clásicas de la, organización de, la, de, la salud, de la Organización Mundial de la Salud, y al final hemos terminado incorporando el buen vivir de los pueblos originarios, ¿cierto? Hemos incorporado conceptos ecológicos porque no puede ser tan antropocéntrica la mirada de la salud, porque podemos ser devastadores en ese sentido. Entonces hemos ido caminando. Entonces creo que aquí puede darse una discusión interesante en términos de la salud, qué es lo que concebimos como salud y qué es lo que concebimos para incorporar en la constitución. Así que miro acá pantalla llena eh, había alguien que levantó la mano yo lo vi, eh, exacto Marcela Sarmiento y después Sara Larraín y Sara Larraín Dale, bienvenida eh, les, les advierto temporalidades de 3 a 5 minutos para que todos nos escuchemos y amorosamente diré el tiempo vale hola, eh, mi nombre es Marcela Sarmiento soy kinesióloga de una UCI adulto soy de la lista del pueblo voy por el distrito 13 mi consulta es, y tiene que ver con lo personal, yo tengo un hijo en situación de discapacidad y una de las cosas que los padres siempre hemos luchado por nuestros niños en situación de discapacidad es que no sean más sujetos de caridad, sino de derecho. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención eh, lo que explicó recién Don Hugo, ¿estoy bien? Sí eh, y, y con caridad, entonces yo quedé así como, ah, entonces en el fondo me, me encantaría, no entendí muy bien la idea o tal vez no lo explicó, pero me encantaría si me pudieran aclarar eso, porque de hecho mi eslogan es, eh, las si personas en situación de discapacidad nunca más como sujetos de caridad sino de derechos, entonces como que quedé así como, ah. Si me pudiera Super. explicar, por favor. Eso. No, no, disculpa, sí. no, pudimos, no, pude, no pude entrar en, todo lo, en todos los uh, ámbitos de lo que implica el derecho humano a la salud, porque me, me, habría sido muy, muy extenso y la idea es conversarlo, pero lo que dije fue calidad, con él Eso, ah, calidad. Como de calidad, ¿Mm? calidad ah, en salud. Yo ya no te ¿Mm? disponibilidad, accesibilidad, y después no te caridad, y yo dije, ¿cómo? No, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no. Ahí, ah, ahí, hay un, ahí hay una... Ay, Marcela, prefiero, Marcela mejor, me le volvió, volvió el alma al cuerpo a Marcela <ríe> claro, no, Nada más, nada más Es solidaridad, nunca caridad y es, y es calidad, calidad en todas las dimensiones La salud, institucional, en los procesos, en las políticas En fin, calidad ya, Mañana mismo este, voy a los salmolos eso, muy bien. Gracias. Eh, no, gracias era. Marcela, gracias Marcela. Eh, si, Sara. si me permite, entre lo omitido, porque no, no, no, no cabía en, mi, en, mi, en mis diez minutos que me traspasé igual, y efectivamente desde el punto de vista de derecho humano, una característica es que la regulación de los derechos implica especial protección para los grupos vulnerables, ¿no? y ahí entre los grupos vulnerables están, por supuesto, las discapacidades, las diversidades, las minorías, los pueblos originarios, la, la, en fin, todas las, las personas que se han encontrado históricamente en situación de discriminación eh, eh, eh, y, y, y que son diversos y que por su situación eh, objetiva están en situación de vulnerabilidad. ¿no? De manera de que... Muy eh, bien. Eh, eh, eso, ¿Mm? aclaro eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Hugo. Sara... Queremos escucharla. Sí, mucha, muchas gracias. Escuchante. Sí, muchas gracias. Eh, yo soy Sara Larraín. Eh, soy candidata eh, por la constituyente en la lista de la prueba. Soy independiente, ecologista y voy en la lista de la prueba en el distrito 11. Eh, que es un distrito difícil. Está eh, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que son las tres comunas del rechazo. Eh, más La Reina y Peñalolén. Eh, mira, la pregunta, la verdad es que nosotros la mayoría tenemos una noción de derecho, yo particularmente trabajo en el tema ambiental y claramente la calidad del medio ambiente, la calidad de los alimentos, etcétera, es clave, es como la base, la calidad del agua, es como la base de si tenemos un medio ambiente que no está sano, alimentos no sano, no hay posibilidad de salud, y eso es como evidente. Y tenemos la zona de sacrificio en Chile, o sea, hay muchos ejemplos, pero yo creo que nos ayudaría mucho, Hugo, tener un, un trabajo de como sistematización de ustedes, que nos muestren cuáles son los derechos consagrados internacionalmente. Eh, claro, porque, porque por ejemplo en la OMS hay una serie de normas eh, vinculadas a estándares mínimos de que recomendados para material particulado, pero acá en Chile son más relajados que esas normas recomendadas por la OMS. Eh, entonces... Eh, eh, Cómo, cómo ayudarnos, eh, cómo ayudarnos a, a mostrar cuáles cosas ya están consagradas en el sistema internacional y que por lo tanto ese es un piso que no es negociable, sino que ese es el piso en el cual nosotros nos estamos y desde ahí vamos en términos progresivos, como tú señalabas muy claramente, en términos progresivos y además de eh, buscar y a lo mejor ahí se puede hacer en la sistematización otra columnita de cuáles son la, la, la integración o la interrelación con otros derechos que son fundamentales para justamente eh, eh, asegurar, garantizar estos derechos a la, a la salud. Yo creo que eh, ese sería un tema fundamental porque tú hablaste muy bien y ese sería, podría ser otro elemento que nos dieran luces eh, de qué tipo de institucionalidad ustedes están hablando. Porque en, en términos de gobernanza, eh, uno de los elementos de la crisis social es la concentración del poder. Eh, y obviamente si tú no tienes, no tienes eh, digamos, descentralización y desconcentración del poder, no va a haber posibilidad de negociar más derechos. A lo mejor en el tema de salud, eh, haya, hay, hay alguna estructura parecida que ustedes recomiendan. Y hay algunos modelos en algunos países, entonces... Yo creo que eh, es, es fantástica y yo quería felicitarlos por esta iniciativa, pero como como no somos especialistas, y no tenemos carrete en este tema. Ustedes tienen que hacernos como una cosa bien de alfabetización. Estos son los derechos consagrados, este es su piso chiquillo de aquí para, para abajo no no es nego, no es negociable, sino que de aquí para arriba y ojo que esto está relacionado con esto y esto y este tipo de institucionalidad no sirve, más bien tírense para este lado, o sea, yo creo que esa es una especie de, de, de, de, de digamos, de, de, de cartilla básica, sería fantástico para todos los constituyentes. Sí. Gracias Sara, un gusto verte eh, eh, Sí, sí el, bueno de hecho la, la presentación que les hice que, que no alcancé a desarrollarla completa ahí está la esencia la esencia de cuáles son nuestros compromisos internacionales vigentes ¿eh? el principal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la jurisprudencia complementaria de, del Comité del Pacto ¿eh? sí. uh, en materia de salud, eso es lo esencial y con, con, manejarnos con eso ya sería una gran cosa que la Constitución pudiera recoger todos esos elementos ¿eh? pero obviamente podemos complementarlo con la, la manera como se explica en el ámbito de los derechos de la mujer, de los derechos del niño, de los derechos de, de, de lo, de lo, de, en el ámbito interamericano también, ¿no? Eh, eso se puede complementar eh, fácilmente. Así que gracias por la sugerencia y, y sobre todo por esa columna que tú señalas que yo creo que efectivamente deberíamos incorporarla sobre la interdependencia de que hablábamos de los derechos eh, y, lo, y, y quizás el, el tip que debería eh, transmitir a todos y a todas y a todos es que cada vez que se de, de, debata o se eh, construya un derecho, hay que mirar a todos los demás derechos. O sea, el ideal es que en cada derecho esté explícita su relación con todos los otros derechos, eh, especialmente en aquellas áreas más sensibles para cada derecho. Eso. ¿Mm? Muchísimas gracias. Eh, solo complementar de que existen documentos en la página que yo creo que habría que echarles una miradita y hay algunos en que ya empezamos a señalar estos elementos, ¿no? elementos de institucionalidad, que esta postura de, de nuestro cabildo de convicción y doctrina, de la territorialidad de la organización y de la institucionalidad en salud no solo porque permite la participación, sino porque es mucho más efectiva desde el punto de vista del modelo de salud que queremos instalar, dado los componentes crónicos, en fin, el desafío de los problemas que tenemos que enfrentar están en el territorio con las personas. Así que hay varios documentos que recomendamos y habrá otros que tenemos que construir en conjunto. Jonathan y después Oscar Marcelo Vega. Jonathan Hola, eh, Hola. Eh, buenas tardes, muchas gracias. Yo eh, mi nombre es Jonathan Chandía Iturra, yo soy de habitante de Quirigüe, que es la capital de Itata, en la región de Ñuble, y soy candidato por la lista del pacto a Pro Dignidad acá en este distrito 19. Eh, quería colgarme un poco de, de lo que, bueno, de toda la, de, la, de toda la conversación, y, y había estado tomando algunas notas y durante el verano tuve la posibilidad de leer un documento que elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en, en donde hacía referencia a cerca de 200 conflictos medioambientales que existen actualmente en Chile. Eh, en ese documento había una parte donde decía derechos que están como en juego o que están en contradicción, y decía siempre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y uno y otro derecho pero no se señala como derecho humano el derecho a la salud, que para, para, como, como bien decía Sara ante, anteriormente, y que, y que lo viene diciendo ella hace mucho rato también, eh, esto es una cosa integral, la salud no solo es eh, un piso mínimo, sino que es también un techo en el cual se abarca un montón de, de, de derechos, porque si no tenemos un agua potable que sea realmente eh, para consumo humano, vamos a tener eh, defectos en la salud, nosotros acá tenemos una planta de tratamiento de agua servida que, que, que más que tratar, digamos, contamina, eh, tenemos pocos tomas de, de agua, ¿no es cierto? Tenemos cañerías que son ya bien antiguas, entonces tampoco estamos cuidando nuestra salud desde el medio ambiente. Entonces, como bien decían eso, es importante hacer esta interrelación. Eh, eh, que quizá en, en, en la misma mirada del instituto y relacionada con la constitución, quizá ten, tenga una mirada más económica, yo creo que, que tiene que ver con el fundamento propio de la constitución más neoliberal, digamos, que lo ve como un negocio y no como un sustento en donde podamos decir, también en esta zona donde se va a abrir una termoeléctrica, también se va a afectar el derecho a la salud, y no solo a la salud, sino que también a la vida, por tanto, no deberíamos hacerlo. Entonces, creo que eso es, es importante quizá también considerarlo. Muchas gracias por la oportunidad y, y por dejarme opinar esto. Muchísimas gracias. Eh, le voy a dar la palabra a Maite, que no la vi y efectivamente había pedido la palabra antes de Jonathan y Oscar. Así que le pido a Oscar una... Esta, esta, esta, este error, así que Maite. Este delega. error, así que... Ya, bueno, sí, mira... Eh... Yo un poquito quería, primero, tomar un poquito lo que decía eh, Sara en un momento. Primero soy Maite Durán Mazardo, eh, soy eh, candidata constituyente independiente por el Distrito 12 en la lista Voces Constituyentes, lista T. Eh, el, el, el Distrito 12 está constituido por las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Eh, yo no soy del área de la salud, sino solamente usuaria. Soy eh, profesora de música. También soy dirigente con mis, eh, con mis eh, eh, funciones suspendidas en el Colegio Profesores de la Cisterna. Soy la secretaria del Colegio Profesor de la Cisterna y soy dirigente vecinal también con mis funciones suspendidas por la candidatura. Eh, bueno, mi, mi comentario primero respecto a lo que dijo Sara me gustó mucho esto de, de alguna manera de tener una especie de piso, no, sobre todo para quienes no estamos en el área de la salud eh, sería interesante tener como este piso de, de alguna manera como contar con con una especie de, de de alguna manera como una cartilla, no, como mínima de la cual uno pueda como sostenerse. Creo que es, es muy interesante esa propuesta. Eh, y segundo, yo siempre vinculo Acá yo conozco a Leo Parraqués, ahí aprovecho de saludar al Leo que está ahí y también a la Martiori. Pero bueno, eh, yo siento que, eh, siento que en realidad eh, la, la salud y la educación van bien de la mano y como, como educadores y como educadoras, nosotros siempre estamos de alguna manera educando a, a, la, a la población, a nuestros vecinos, vecinas. Siento que la educación está tremendamente vinculada al tema de la salud. Siento que una de las cosas que hace falta en el usuario, que somos, o sea, si nosotros queremos, nosotras queremos una población empoderada y participativa en el ámbito de la salud, necesitamos la educación. Yo creo que no sacamos mucho con estar teniendo mucha información o muchas leyes, mucho, no sacamos mucho con tener, con tener muchos tratados o, muchos, o muchas leyes que puedan proteger o, o, o de alguna manera que puedan eh, garantizarnos nuestra salud si los propios y las propias usuarios o usuarias desconocemos aquellos derechos o desconocemos las cosas más elementales que tengan que ver con eso. Yo soy usuaria de un consultorio, desde el consultorio Los Quillayes de acá de donde yo vivo, desde que el consultorio nació. Soy, soy usuaria del Hospital de la Florida, del Sotero del Río. Yo, yo pasé, tuve cáncer, pasé por, este, por esa situación de vivir el cáncer, la quimioterapia, todo en esos lugares, digamos. Y yo vivo constantemente en esto de ir al hospital y me doy cuenta que hay las la falencias, más que porque la gente es. Eh, todas las personas que trabajan en estos lugares son personas que en general atienden muy bien, son trabajadores y trabajadoras muy esforzadas, pero es un sistema en el cual muchas veces el usuario se ve con pocas posibilidades de entender lo más básico y lo mínimo. Llega el minuto en que uno llega a un lugar y lo mandan para allá, para acá, nadie entiende, es una dinámica tan compleja, y eso que yo soy una persona que tuve la suerte de estudiar, tengo solamente un pregrado, soy solo profesora, no tengo un postítulo, pero yo me veo a mis vecinos y vecinas que algunos no saben leer y escribir, porque esa es la realidad, en Chile hay analfabetismo más de lo que se piensa, y hay otros que juntan letras y palabras y frases, pero no entienden lo que leen. Entonces hay gente que no entiende, no comprende las instrucciones que se le dan, y menos entiende un diagnóstico o menos entiende cosas básicas de lo que se le está explicando. Entonces yo hago un llamado siempre al área de la salud, lo hago así en forma desesperada. O sea, yo hace años les digo a mis vecinos, vecinas, tenemos que informarnos. Yo trabajo ahí con, una, con algunas personas en el consultorio para que hagamos educación en salud. Yo siento que eso es un, un, una deuda que se tiene desde el sistema de educación y desde el sistema de salud. Desde ambos lados tenemos que unirnos, porque solamente siento yo, un pueblo educado respecto a su salud va a poder mejorar su propia salud. Eso nada más. Eh, Muchísimas mi... gracias, Maite. Muchísimas. Hay, Hay historia de educación y salud juntos. ¿eh? Hay historia construida en eso, en el pasado, algunas experiencias presentes. Y por cierto, que la intersectorialidad y pero además la integración en el territorio de todas las políticas públicas y sobre todo educación y salud. Súper. ¿Sabes qué? Yo tengo anotado a Oscar Vega... Y después vendría Alex Flores. Así que, Oscar Vega Hola, buenas. Yo soy Oscar, sí. candidato constituyente de la provincia de Concepción. Gracias por la invitación. No sé cómo quién me habrá invitado, porque yo desconocía la existencia <risa> de este grupo, pero le doy las gracias igual. Curiosamente, en mi calidad de abogado, yo trabajé 10 años en el sector salud, el servicio de salud acá de la provincia de Concepción, así que vinculación profesional con el tema tengo. Eh, mira, que la actual constitución, que, o sea, que la constitución que vamos a crear entre todos mejore la regulación del derecho a la salud de la que está en la constitución del 80 es más que fácil, porque la que está en la constitución del 80 es extremadamente precaria y libre mercantilista. O sea, en el fondo la actual constitución establece el derecho a optar entre el sistema de salud público o privado y el derecho que tú tengas acceso a estos dos sistemas algunos, todo sistema y sería. Esa es la regulación del derecho a la salud en Chile. Ni siquiera está considerado el, derech, el derecho a acceder al sistema de salud público. Una cosa increíble. De tal manera que mejorar, mejorar digamos, una de las cosas fáciles de la nueva constitución va a ser mejorar la consagración del derecho a la salud en Chile, claramente. No sé si lo podremos hacer hasta el punto de cómo está establecido el Tratado Internacional de Derecho Humano, pero que va a ser mejorado, va a ser mejorado, porque esa cosa tan básica del libre mercadista claramente no va a estar en la próxima constitución, no tiene ninguna posibilidad de estar. Así que yo no tengo mucha preocupación por la regulación del derecho a la salud en el texto de la norma, digamos. Pero sí tengo varias reflexiones que, que me... A mí, por ejemplo, una de las cosas como observación independiente, yo voy, primero voy por la democracia cristiana, a pesar de que mi militancia en la democracia cristiana ha sido prácticamente de ensueño en los últimos 20 años, soy más bien un casi un militante dormido, incluso hasta yo, no sé cómo me fueron a buscar como candidato, ¿eh? eso para mí es el misterio más grande, tan misterioso como quien me invitó a este, a este Zoom, digamos, ¿eh? para que tengan claro, ¿no? o sea, no sé cómo me fueron a buscar solamente porque fui profesor de Derecho Constitucional 12 años, esa es como la explicación también, digamos. Eh, y, pero a mí de las cosas como un observador, casi como un ciudadano a pie, porque mi militancia, como puedo decir, es prácticamente en sueño en los últimos 20 años, a mí lo que me llama la atención es cómo los grupos de poder en Chile tienen la inteligencia para al final lograr lo que ellos quieren hacer y generalmente hacerlo sin que los chilenos nos demos cuenta. Y esto en salud es clave, ha sido muy claro. Por ejemplo, nadie se dio cuenta en Chile, y a mí como demócrata cristiano siempre me ha llamado profundamente la atención, que en Chile fueron privatizados por ahí por el 2005, 2008, todos los hospitales que habían en Chile, de Arica Punta Arena, del sistema de accidente del trabajo, todos los hospitales que fueron construidos por una ley que hizo Eduardo Frei Montalva, con la cotización de los trabajadores, sí. para atender solamente a trabajadores, accidentes agarrados al trabajo, enfermedades profesionales, todos los hospitales fueron privatizados y nadie en Chile dijo nada y nadie en Chile reclamó. Solo en Concepción fueron privatizados cuatro, cuatro hospitales completos. Hospitales que estaban hechos para atender a trabajadores en su circunstancia más extrema, en su calidad de accidentados del trabajo o con enfermedades profesionales. Y nadie en Chile reclamó. Nadie dijo nada. Es más, yo diría que el 99% de los chilenos nunca supo y nunca se dio cuenta. Pero hoy día si un trabajador quiere ir al, o sea, si yo voy al hospital de, a lo que era el hospital del trabajador que hoy día se llama hospital clínico del sur yo tengo que pagar porque ya es una clínica privada ya no es un hospital hecho para los trabajadores ¿cuántos, habrán, cuántos hospitales habrán privatizado en Chile que eran parte ante la ley del de del trabajo? sin concepción fueron solo cuatro yo calculo que entre 40 y 50 fácil y nadie dijo una sola palabra y esos fueron hospitales construidos con las cotizaciones de los trabajadores y para los trabajadores. Así que me tomo de lo que dijo alguien recién, que aquí es muy importante digamos, eh, eh, la práctica, o sea, velar por la salud pública en Chile, no solamente escribir en la letra de la Constitución y una letra en Chile que se proteja, en la... sino que ir creando un, un, un, un servicio de salud pública, o sea, no ir retrocediendo. No sé si se me entiende. Y, y sí. lo otro también es que haya, por así decirlo, una consecuencia del sector público. Porque si yo, como candidato constituyente, y antes como ciudadano, yo digo, Chile, como país desarrollado, requiere un, un sistema de salud pública para los chilenos, no puede ocurrir lo que me enteré por la otra candidata demócrata cristiana, que es odontóloga por la provincia de Construcción, que me decía que el sector público está parado hace un año toda la atención odontológica porque comenzó la pandemia y todas las antecedentes odontológicas se pararon en Chile, yo no tenía idea hace un año en Chile que nadie podía el sector público de salud a realizar una extracción, una endodoncia un problema de salud bucal el sistema de salud chileno está parado hace un año en cambio, cinco sistema, minutos, perdón, en, cinco cambio, minutos. El, en cambio el sistema privado ha seguido funcionando, estuvo parado dos o tres meses y sigue funcionando yo no puedo defender al sector salud si el sector salud no se defiende a sí mismo y no hace las prestaciones que debe hacer. Eso no Muchas gracias, muchas gracias Oscar. En, en, el, en nuestro documento eh, aparece en, en reiteradas ocasiones eh, este riesgo que, que tenemos todos de ir reduciendo el tema del derecho a la salud y al derecho a las prestaciones parte del neoliberalismo, nos pillamos hablando de demanda y oferta, y de prestaciones y transacciones de cosas. Y la postura de este cabildo es que salud es mucho más ancha, que no es solo la salud de las personas, sino que la salud de las personas en relación con los seres vivos y el mundo ecológico que nos rodea. Y nosotros somos de la idea de que quizás salud, entendida así, ancha, grande, Debería ser de los derechos que iniciaran simbólicamente la lista de derechos que eh, la, la sociedad chilena y nuestro pueblo quiere tener y que sea plasmado simbólicamente ahí en la Constitución. Pero cada rato corremos el riesgo de convertirla nuevamente en una prestación, en, en, en algo transable. Ese es un riesgo que nos ha instalado el neoliberalismo durante décadas. Le doy la palabra a Alex Flores. Después viene Loreto Vallejo y después viene Natalia Aravena. Hola, muchas gracias Begoña. Primero agradecer la invitación, eh, al igual que, que, que quien se expresaba anteriormente, eh, tampoco me llegó al correo y la verdad es que dentro de este proceso siempre es bueno esto, estas instancias de retroalimentación, de conversación. Me presento, soy Alex Flores Espinosa, soy asistente social de profesión, llevo 13 años ya ejerciendo esta disciplina y eh, he tenido la doble militancia de usuario de, de salud pública, soy de la Florida, me atiendo en el CESFAM Trinidad y además, oh, me, ha <ríe> y además me ha tocado trabajar, fui de los Quillayes también, al igual que, que Maite, eh, y también me ha tocado trabajar en salud, tanto en salud mental, en fundaciones, me tocó en un, trabajar en un proyecto piloto de la Defensoría Penal Pública en relación a la defensa, a imputados con diagnóstico de salud mental, y también en APS en Puente Alto, como en postas rurales en Los Vilos. Así que he tenido una, una, una pasada por ahí. La pega que se hace es eh, gigante, es maravillosa, con los pocos recursos en relación a la, a la, a la gran demanda que, que existe, sobre todo en salud mental y APS. Eh, Intentando como responder eh, a, a, al tema inicial que plantearon de, de la salud entendida como un derecho, yo creo que el, primera, el primer elemento que hay que considerar es que yo creo que la nueva constitución tiene que dejar establecido que hay una interdependencia entre el desarrollo medioambiental, el desarrollo humano y el desarrollo de, de, del derecho a la salud. Eh, hoy día no se entiende la salud sin una intervención o sin la influencia de los determinantes sociales de de la salud, entonces, cada vez que nosotros hablamos de el desarrollo económico, del derecho a la vivienda, del derecho a la educación y cualquier otro derecho, nosotros estamos influyendo, querámoslo o no, en las condiciones de salud de los territorios. Y en ese sentido hay que reconocer también que este país es, así como extenso, es diverso. No es lo mismo las realidades sociales de las comunidades del norte eh, cordilleranas que las del sur o la de la Patagonia y menos las más citadinas. En ese sentido yo creo que es el Estado el que debe no solo asegurar, porque eso puede ser una, una letra muerta, sino que tenemos que hacer que el Estado asegure, que garantice, que coordine y que ejecute sin desconocer el desarrollo de la salud privada, también para quien así pueda, pueda eh, quererlo o establecerlo. Pero es el Estado el que tiene que establecer esta relación o operacionalizar esta interrelación o interdependencia entre los distintos tipos de desarrollo, especialmente el desarrollo medioambiental, porque hoy tenemos eh, zonas de sacrificio que son una olla de distintas enfermedades, eh, sobre todo el sector de la greda, quintero, etcétera, ventana que están asociadas a la contaminación que ahí se produce, producto de este desarrollo eh, económico. Por otra parte, es necesario que, eh, para que no sea una letra muerta, cualquier cosa que nosotros podamos establecer en la Constitución, eh, es necesario que esta también establezca un eh, o que inste a un modelo de desarrollo país que permita financiar estos derechos. Porque también tenemos... El... Yo siempre le digo a, a, a la gente con la que converso que la democracia sale cara sale cara y si nosotros mantenemos los niveles de presión fiscal del 20% que tenemos hoy día, no es inclusible, no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar. Si mantenemos los niveles de, de evasión y ilusión fiscal que tenemos hoy día, que es un tercio del de presupuesto nacional, no nos va a alcanzar tampoco. Entonces, si nosotros queremos mejorar eh, los niveles de participación, los niveles de acceso, si queremos que también cambiar esta cultura, porque yo creo que la cultura de la, de, de la enfermedad prestación es algo que se instaló en Chile y es muy difícil sacarla. Si nosotros queremos establecer esta cultura del bienestar, del bien vivir, de la prevención, del respeto por, por otros, otras formas de entender este proceso de, de salud, que son principalmente de nuestras naciones originarias, la Constitución tiene que tener una redacción tal que obliga al Estado, y con esto cierro, a reconocer la interdependencia de los tipos de desarrollo, a reconocer los distintos tipos y entendimientos de salud que existen a lo largo de nuestro, de nuestro país, y a establecer un modelo de, de desarrollo que permita generar los recursos económicos para garantizar este derecho de manera permanente y con los criterios de accesibilidad, universalidad, disponibilidad y otros que nosotros podamos establecer en la redacción del articulado de la Constitución. Eso. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Kevin. Eh, que diga... Alex, disculpa no eh, ahora viene ahora viene Loreto que no me voy a equivocar con el nombre Loreto Vallejo, así que te escuchamos Loreto no te escuchamos Loreto ahora sí me escuchan ahora un poco mejor ya perdón, es que tengo aquí Ahí un sí. problema, por eso es que estoy sin cámaras, tengo un problema de conexión acá en la casa ya eh, Miren, la verdad es que creo que la conversación es súper interesante y lo he estado escuchando todos muy atentamente, yo creo que la pregunta de fondo, ante, ah, perdón, antes de cualquier cosa, soy Loreto Vallejo Dávila, eh, candidata por la lista del pueblo del Distrito 15 de acá de Rancagua. Hay varios compañeros de la lista, así que los saludo a todos los compañeros de la lista, queridos. Eh, vamos a la lista del pueblo. y eh, La verdad es que creo que el problema o la, o la conversación de fondo que hemos podido tener durante todo este tiempo ha sido cuál es la sociedad que queremos construir, cuál es el foco que nosotros queremos instalar, eh, la base por la cual nosotros queremos seguir viviendo. ¿ya? Creo que como sociedad no hemos tenido esa conversación, y creo que no la hemos tenido por una sencilla razón, por la élite política, económica, cultural de este país ha tenido eh, en sus manos la democracia y el pueblo por primera vez tiene la oportunidad de sentarse a la mesa a conversar qué es lo que queremos eh, como sociedad. Y esto inunda no solamente la salud, yo soy profesora de historia, sino que también la educación, eh, el sistema económico, el sistema político, cultural, la, el reconocimiento a nuestro pueblo originario. Por lo tanto, creo que la conversación de fondo eh, enriquece mucho, porque cuando uno se instala desde preguntarse, bueno, ¿qué queremos? ¿Ya? No queremos tener prestaciones ni, ni, ni, ni ser usuarios, ¿verdad? Queremos ser, sentirnos vistos, escuchados como seres humanos con derechos. Queremos que nuestra, nuestros niños, niñas y adolescentes sean educados en un sistema amoroso, precioso, lleno de luz y no oscuro, y lleno de, de trampas donde se generan mentes que vayan a consumir y a, y a seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay una discusión que es muy de fondo que... Creo yo que no hay que tener miedo de darla porque no la hemos tenido nunca como sociedad. Eh, la historia nos enseña que la élite es la que construyó el país y, por lo tanto, desde esa perspectiva, todo lo que nosotros podemos crear es, es nuevo y, claro, que va a generar roce y va a generar eh, discusión porque, qué difícil es decir eh, qué sociedad queremos. Así que la, la salud debe partir, creo yo, desde esa base. Por lo tanto, cuando partamos de esa base, se va a abrir la puerta para todo lo que podamos pensar entre todos. Por ejemplo, que la, la, la salud es mucho más que enfermarse, tener un remedio y recuperarse. O que la educación es mucho más que sentarse a que un profesor enseñe y el otro aprenda y sería. Y que lo, el medio ambiente no solamente eh, reciclar un poco por aquí y por allá, sino que hay que proteger los recursos, la economía tiene que estar al servicio de las personas y no viceversa. Entonces hay un montón de cosas que creo yo que son la base y creo yo que la salud nos da esa posibilidad de decir cómo queremos ser vistos en un sistema que nos contenga, que nos, eh, que nos proporcione seguridad y certeza, donde la, la, los territorios sean eh, respetados desde lo, lo histórico, por ejemplo, si hay pueblo originario, si hay contaminación, habrá que ver cómo se, cómo se resuelve eso pero desde el Estado creo yo que hay una mirada, una conversación que invita a ver qué sociedad queremos co-construir. Eh, y eso inunda y traspasa toda la Constitución, completamente. Vamos a hablar sobre qué educación queremos, vamos a hablar sobre qué salud queremos, eh, y en ese sistema habrá que sacar esta visión te terriblemente dañina del patriarcado y del neoliberalismo que ha generado individualismo en cada uno de nosotros, que cada uno se rasque con sus propias uñas, eh, que las mujeres sean muy invisibilizadas ¿no es cierto? y que por lo tanto eh, una élite se sienta con el derecho de, de imponer lo que al mercado le ha funcionado así que creo que es importante poner en el centro esa discusión creo yo ¿ya? y agradezco eh, para terminar quiero agradecerle a ustedes querido Cabildo me parece genial que personas comunes y corrientes tengan esta idea se organicen por tanto tiempo y nos nutran de sus propios eh, resultados a personas que no tenemos por qué saber todo. Así que les agradezco porque para nosotros, por lo menos para mí, yo sé que para todos los compañeros de la lista del pueblo es muy beneficioso y vamos a tomar estas ideas, las vamos a revisar y, y qué lindo sería poder levantar estas propuestas, eh, seguramente varios de nosotros estaremos ahí. Así que muchas gracias Begoña y a todo el equipo, un, un aplauso, una reverencia gigante a ustedes, porque la democracia se construye con Ustedes, por pues, gente que se ordena, que piensa y que dice vamos a hacer un cabildo y nosotros vamos. ¿Cachai? Yo estoy aquí porque los perseguí, eh, busqué información y sé perfectamente que estoy aquí por eso y una convicción de que entre ustedes y nosotros esto va a salir la raja. Así que un abrazo gigante, chiquillos y chiquillas. Muy bien, Loreto. De verdad, eh, emocionante tus palabras. Eh, eso era. Eh, nosotros decíamos para, para, para las personas que van a decidir un ser constituyente eh, cómo no ofrecer lo que hemos construido cómo cómo no entregarlo cómo no discutirlo con ellos cómo no ser parte así que gracias Loreto gracias por confiar, gracias por estar muy bien, por aquí me escribe Natalia que no se me haya olvidado y no se me olvidó la Natalia Natalia eh, le corresponde ahora eh, conversar, dar sus palabras y después viene Kevin y después Octavio Echeverría. Así que Natalia, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Hola. Eh, bueno, yo soy Natalia Lavena soy enfermera. Yo desde que me titulé eh, me he dedicado a la salud mental y a la psiquiatría, de hecho yo saqué mi certificado cuando me titulé. En esa área, no pensando en necesariamente trabajar en psiquiatría, sino entendiendo que la salud mental en Chile está muy mala y que eh, finalmente nos pasaban cosas con pacientes con enfermedades psiquiátricas en servicios que no tenían nada que ver con psiquiatría y el manejo era deficiente. Así que eh, por eso yo me incliné por esa área, que me gusta mucho y que espero seguir ejerciéndola más adelante porque en este momento tuve que eh, dejar de trabajar como por la situación personal que viví yo. Eh, yo durante el estallido social fui víctima de trauma ocular, yo perdí mi ojo derecho. Eh, por lo tanto, trabajar en psiquiatría se me hizo difícil por el hecho de que los pacientes eh, con agitación psicomotora podían generar alguna agresión a nivel del rostro y que eso generara más daño. Y en relación a buscar como formas diferentes de lucha, eh, decidimos eh, levantar mi candidatura como constituyente, yo voy por el Distrito 13. Eh, soy independiente, voy en la lista de pro prodignidad y eh, soy parte de la coordinadora feminista 8M, de la coordinadora víctimas de trauma ocular, de enfermeras feministas, que es una actuación que sale hace poquito también. Y bueno, lo que hemos conversado con el equipo en base también a lo que hemos levantado en el territorio en este periodo de campaña es más o menos similar a lo que se ha relatado aquí en el Cabildo, eh, y lo que yo he podido leer porque me llegaron unos documentos al correo también acerca de los temas que habían trabajado, eh, me parece que eran bien atingentes sobre todo lo que tiene relación con considerar la salud como un derecho humano, eh, entendiendo que más allá de buscar el derecho a la salud eh, como la atención en, en el ámbito asistencial, sino que entenderlo como en otros países, como el derecho al buen vivir, como el hecho de que en, podamos optar al grado máximo de salud posible, eh, porque no es solo la ausencia de enfermedad, pues, es, la, eh, es un bienestar generalizado, íntegro y holístico Así que hemos conversado sobre eso, sobre los determinantes sociales y también parte fundamental de este proceso creemos que es la participación ciudadana y la participación también de los mismos profesionales de salud en, el, eh, en las políticas públicas de, con respecto a la salud, que es lo que no ha ocurrido en este momento y que hemos visto que ha, el manejo de la pandemia ha sido un fracaso, y ha sido netamente porque no nos han escuchado los profesionales de salud, no han escuchado a los gremios y eh, han tomado decisiones arbitrarias y que van netamente en pos de la economía, el desmedro de la calidad de vida de las personas. Eh, así que eso yo sí quería hacer una consulta como cuál es su postura con lo que respecta al sistema previsional de salud eh, dentro de lo que yo he podido conversar en casi todos lados estamos de acuerdo en que queremos un sistema que sea único, que sea público, porque lamentablemente las ISAPRE se han llevado todos los fondos de, de salud y eso van del medio de la salud pública eh, pero mi pregunta es si han tenido algún tipo de, de conversación sobre lo que Voy pasar con las isabres porque cuando espere, yo espero llegar a la constitución y me imagino que enfrentarnos a la derecha en ese momento, el tema de las isabres va a ser bien complejo, porque ellos van a tratar de defender todos los intereses que tienen ahí. Eh, por lo tanto quería saber qué es lo que han podido conversar de eso, eh, si es que han planteado la posibilidad, por ejemplo, de que las isabres parecen hacer seguros o eliminación total, cuál es la postura que tienen con respecto a eso. Y eh, bueno, eso en realidad a mí me habría gustado saber antes de que existía este cabildo, me enteré hace poquito, eh, y me habría gustado participar también como profesional de la salud, así que le agradezco mucho la instancia porque creo que es fundamental que entre todos seamos quienes construyamos este país en el que queremos vivir y que no sean los mismos de siempre, que van desde sus privilegios y desde su trono a legislar para, para ellos mismos en medio de la vida de nosotros. Eso. Gracias Natalia, gracias, gracias, eh, no, qué decir, colega de la salud aquí, bien, eh, sí, eh, solo decir que eh, sí si hemos trabajado en eso, hay una declaración de nuestro cabildo que estamos eh, por un sistema de salud plurinacional y universal solidario Y que desde el punto de vista del financiamiento nosotros queremos ir progresivamente hacia el financiamiento desde el, el, el impuestos generales eh, y que nosotros creemos en esa institucionalidad eh, desde el punto de vista público, siendo un sistema universal. Otra cosa distinta es el tema de los prestadores, ¿no? de la provisión de servicios. Entonces en Chile al parecer históricamente hay provisión de servicios mixta y, y podría seguir existiendo una provisión de servicios, pero la discusión es si va a ser con fines de lucro, que nosotros creemos que no, y que tiene que tener una relación con, con, con, el, con el Estado porque el sistema de salud, ¿cierto? Pensamos que va a ser un sistema de salud universal. Pero hay en nuestros documentos también algo con respecto a aquello y al final voy a dar la palabra a algunos de los miembros del cabildo para que eh, si quieren aportar más en este sentido. Quiero eh, decirles que hay varias personas pidiendo la palabra. Después de la Natalia está Kevin, Óscar Echeverría, Jimena Alarcón y está también Leonardo Parrayés. Son las 20:21, así que les vamos a pedir que seamos... Ágiles, por no decir corto, corto en el tiempo. Ágil es una palabra buena. Seamos ágiles. ¿Ya? Así que eh, le corresponde a Kevin. Kevin. Hola, buenas noches a todos, todas. Hola. Eh, mi nombre es Kevin Bustamante, soy eh, médico de familia, trabajo en atención primaria desde el año 2013 y soy parte de la lista de trabajadores y trabajadoras revolucionarias eh, por el Distrito 3. Eh, yo me quería referir un poco, eh, primero agradecer también a la exposición y al trabajo que vienen haciendo. Eh, tomando en cuenta eh, uno de los, de los principales elementos que se tomaba, que era el derecho internacional. Eh, y cómo nosotros plasmamos todo esto finalmente en, en la escritura de una constitución. Eh, a mí me... Eh, sin, sin devaluar el, el, la cuestión jurídica, me parece que esto igual se entrecruza mucho con la cuestión política y económica a nivel nacional e internacional. Eh, sin ir más lejos, nosotros no tenemos, tenemos prohibido tratar, o sea, revisar tratados internacionales. Y tomando en cuenta eso, eh, alguien dijo por ahí que podía ser letra muerta y un poco que acuerdo en ese sentido, ya que la salud está inmersa en, en un sistema global de mercado. Entonces, teniendo la salud en un sistema global de mercado, el derecho internacional, eh, por más bien escrito que quede, eh, no, no va a poder eh, ser derrotada en un sentido, ¿no? Tomemos en cuenta la tecnología en salud, tomemos en cuenta las farmacéuticas, eh, que en el fondo es lo mismo que pasa con el resto de los determinantes y mejor dicho, según la Escuela Latinoamericana de Medicina Social, la determinación social de la salud. Entonces, cuando uno habla de, de todos los determinantes sociales, todos los determinantes sociales están cruzados finalmente por el mismo modelo de mercado nacional e internacional. Entonces, finalmente, eh, ¿cómo nosotros podemos combatir eso para que el derecho a la salud, en, en el sentido más amplio, con la máxima eh, eh, intención, se lleve a cabo? O sea, ahí tenemos un problema de correlación de fuerza que no se juega en, en la convención. Eh, tenemos un problema de correlación de fuerza que para mí incluso... La importancia de que estemos los, los trabajadores y trabajadoras de la salud en esta instancia y demás no va por la parte intelectual, sino va, va, va, va por la parte en que así como en el estallido, ¿cierto? Estuvimos en huelga, estuvimos eh, también como brigada en comités de emergencia y resguardo. Eh, ahí nosotros un poco nos jugamos la correlación de fuerza para la transformación del sistema de salud. Entonces, porque podemos tener la, la mejor... Y, y, y vuelvo a agradecer la, la, la parte, así como el, el desarrollo intelectual, que los trabajadores y trabajadoras de la salud lo necesitan para poder llevar adelante muchos proyectos. Pero la, si nosotros queremos cambiar el sistema de salud, tenemos que enfrentarnos a todos estos monstruos, ciertos empresarios nacionales, empresarios internacionales, donde te, que nos tienen con un sistema de salud eh, totalmente endeudado verdad y donde si no cambia esa relación económica y política, porque tenemos holdings internacionales también acá en Chile, que cada vez acaparan más el sector de la salud también. Entonces, para nosotros, que el Estado sea garante de esos derechos, implica en primer lugar que el Estado esté cimentado sobre las bases cierto democráticas en los centros de trabajo de la producción y de los servicios, es decir, que mediante democracia directa, los trabajadores, trabajadoras de salud y la comunidad gestione el sistema de salud, decida hacia dónde van los recursos en relación a sus realidades eliminando y terminando un poco y ahí quizás la parte más jurídica estaría buena ver cómo se podría hacer eh, sacar del código sanitario quiénes son la, la, que, lo, que, lo que determina la gobernanza del sistema de salud, que finalmente cada una de las cabezas de cada uno de, de, lo, de los diferentes entes del Ministerio de Salud, cierto, está controlada por el Ejecutivo, en ese sentido nosotros queremos dar vuelta a eso y establecer desde la bases eh, el Estado y, y, y eso implica al sistema de salud también. Entonces, eh, como para terminar, creo que en eso se juega un poco la, la correlación eh, y creo que en ese, eh, por eso también nosotros nos presentamos a la convención como para llevar adelante la idea de que, de que eh, nosotros, si, si logramos establecer como establece nuestro programa, un sistema único de salud eh, cuya recaudación venga de los impuestos generales y la renacionalización también de los recursos naturales, porque esto va ligado a un programa que obviamente tiene que abarcar el resto de los determinantes, ¿cierto? Y gestionado por las comunidades y los trabajadores desde donde esté la rectoría del sistema, no al revés como actualmente está determinado. Eh, y eso no va a ser posible si nosotros no, no logramos juntar una correlación de fuerza que permita incluso la movilización, porque esto jamás ha sido entregado por, por, la, por, por la burguesía internacional ni nacional, en ese sentido. Entonces nosotros desde la agrupación Abran Paso, de trabajadores y, y usuarios de la salud, queremos levantar también un movimiento, no solo la parte de la discusión programática, sino también un movimiento que, que busque el derecho a la salud pública sin más subsidios a los privados como cuestión inmediata y, y para también para sortear la crisis de la salud. Eh, eso. Gracias, eh, Kevin. Gracias por tres minutos, Kevin. Muy bien. Eso es... Con agilidad, bacán. Oye, eh, quiero invitar a Óscar Echeverría, después viene la Jimena y después Leonardo Parrañez y finalmente, no digo finalmente, pero eh, Camila, Camila también, para que sepa que la anoté. Eh, si en la, en la conversación pueden también decirnos qué esperan de nosotros, ¿cierto? Eh, y en qué lugar eh, ustedes están pensando poner la, el, el derecho a la salud en la Constitución, Bienvenido. ¿Y qué necesitan? ¿En qué podemos colaborar? Así que les doy la palabra a Óscar. Eh, Begoña, hola, eh, hola. No sé si hay un Óscar Echeverría o Octavio Echeverría. Dice Óscar Echeverría, tal cual. Exacto. ¿Sí? Eh, ¿Hay Octavo, dos? Octavio. Octavio. Octavio. Ah, disculpa. No, no te preocupes. Eh, no te preocupes. No eh, lo mismo. Si errar es, de hecho, tenemos que también aprender a errar. Nosotros ahí no tenemos, vamos a una constitución perfecta tampoco. Eso. Eh, soy Octavio Echeverría Alfaro, soy de Atacama, distrito 4. Soy candidato con Nacional Constituyente por la que es una asamblea que convocó, post-plebiscito el 25 de octubre, una serie de gremios, asambleas territoriales gremiales y territoriales a discutir cómo íbamos a afrontar el proceso. No necesariamente de forma electoral, sino cómo íbamos a disputar el poder en términos reales, con participación. Cómo no íbamos a permitir que los mismos de siempre construyeran eh, el país que se venía encima. Y desde allí, eh, en, en unidad, siempre en unidad y destacando la unidad territorial, eh, logramos levantar una lista de constituyentes eh, independientes de partidos políticos, aun cuando tenemos a militantes de distintos partidos trabajando dentro de la Asamblea. Eh, y levantamos un mandato común, ¿ya? un programa político común. No trabajamos con candidaturas independientes del todo, sino que trabajamos con un proyecto político en común y ojalá eh, nuestra lista salga electo o electa, independiente de, de quién sea el candidato que finalmente se elija. Contarles que eh, saludamos a Cabildo de Salud, se parece mucho a nuestro proyecto inicial, eh, donde post resultados una serie de, de personas, premios y, y territorios se eh, juntaron. Y nuestro programa eh, base desciende de lo que es la eh, sistematización de todas las reuniones, juntas, asambleas, Cabildo, desde el año 2014 en adelante. Eso lo hemos sistematizado porque debemos aprender de lo que ya se hizo. Lo que ya se hizo No partimos de cero. Y desde allí tenemos una serie de cabildos en salud. El cabildo del, del Hospital Provincial del Huasco, el Chañaral del Hospital del Carmen en Copiapó, una serie de elementos y de trabajadores. Eh, y todo se liga, por lo menos en nuestra región, eh, con, el, con el medio ambiente. Ya, el el resultado de la encuesta nacional de derechos humanos del año 2018, que tuvo por primera vez levantamiento territorial regional, eh, muestra que el principal derecho vulnerado en percepción de la ciudadanía es el derecho al medio ambiente y fue el derecho a la salud. Y analíticamente es una misma unidad. ¿no? Entonces desde, desde ese posicionamiento eh, se conjuga nuestra asamblea y hemos levantado eh, cinco paraguas básicos para lo que es el proyecto político común. Primero, una sociedad antineoliberal. Nosotros no nos planteamos desde ningún otro punto que no sea antineoliberal. Y con antineoliberales queremos decir que fin de la propiedad privada de los, de los bienes comunes, que son los bienes de la naturaleza, los servicios naturales y ecosistémicos, como la tierra, el mar, eh, el aire, ¿no es cierto?, los ríos, el agua. Y también eh, la gobernanza de los trabajadores. Entonces parece eh, fundamental que los trabajadores tengan la gobernanza democrática de lo que son los medios de producción, por eso nos situamos de una sociedad antineoliberal también una sociedad del buen vivir y con buen vivir quiero decir que propenga al buen desarrollo fin al extractivismo fin a, a un modelo económico que no tiene ni fin ni finalidad, el buen vivir también una sociedad feminista y antipatriarcal y una sociedad de los cuidados y con Sociedad de los Cuidados, allí es donde nosotros colocamos todo este catálogo de derechos como una intercomunicación de todos estos derechos. O sea, nos planteamos desde, quizás un tanto filosófico-teórico el asunto, pero la antropóloga Margaret Smith cuando le preguntan eh, cuál es el primer signo de civilización en una sociedad, y ella responde que es cuando encuentran un fémur, un, un fémur soldado. ¿no? Porque allí una persona, un cazador, que tiene la posibilidad de, de tener un fémur curado, es porque existió cuidado, es porque existió un sistema eh, de personas que cuidaron... Octavio, a tres minutos. Perfecto. Termino enseguida. Entonces, cuando nosotros discutimos la, la salud en términos de una sociedad de los cuidados, eh, decimos, un sistema de salud garantizado por el Estado, salud pública, universal, solidaria e intercultural, considerando que el Estado tenga la obligación de garantizar de los máximos estándares de potencial y potencia humana, que es más o menos muy similar a lo que eh, hubo relatado anteriormente. Y eso para terminar y cerrar, y siendo también eh, respetuoso de los tiempos. Gracias, Octavio, muchísimas gracias. Eh, solo decir que todos estos desafíos y todo esto que estamos diciendo, a veces hablamos un poco más sofisticado eh, con terminologías y todo, cómo hacemos llegar todos estos mensajes a la ciudadanía. Ese es un desafío, ¿eh? un desafío nuestro, compartido por ustedes. Efectivamente, cómo llegamos a los ciudadanos con todo, este, todo esto que, que estamos conversando. Viene eh, Jimena Alarcón. Jimena Alarcón, solo recuerdo esto de los tres minutos, ¿vale? Sí, hola, buenas tardes a todos y todas y todes. Eh, Begoña, ¿tú podrías hacerme así con la manito cuando estemos muy cerca de los tres minutos? Vale. Aguas, sí, okay. mira, tres. Ok, ok. Bueno, eh, les saludo con cariño a todos. M mi respeto para, para todas las personas que están haciendo este trabajo desde octubre del, del año en donde estallamos, ¿cierto? Donde todo, todo explotó de distintas maneras en los distintos lugares y en nuestro cuerpos también eh, nuestro territorio sí eh, también quiero quiero decir que es, es eh, mis respetos para Natalia Aravena eh, una víctima de, de, de pérdida ocular valiente que está acá para enfrentar el, la todo este desafío colectivo Formativo, en donde se choca todas las relaciones de poder, hay mucha resistencia de parte de la élite política de, que, de los aparecidos. Los profesores están revisando nuestras credenciales, eh, están revisando nuestros decires, nuestros sentires, nuestras trayectorias y, y bueno, estamos acá para dar la cara y decir eh, tengo el derecho a participar, porque también es parte de mis derechos civiles y políticos, y quiero estar, tengo algo que decir. Eh, y también es un deber ético responder al estallido social y a toda la vulneración de derechos humanos que ocurrió de ahí en adelante. El protocolo de Estambul debería estar considerado grandemente en la nueva constitución. No puede ser que tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado de Chile tengan que incorporarse a través de una jurisprudencia, luego de procesos de resistencia, eh, abogados, costes y tiempos que a veces no tenemos. Eh, pienso que la convicción que tengo de presentarme como candidata constituyente del Distrito 23, en la, en la provincia de, de Cautín eh, principalmente, tiene que ver con que en estas dos décadas que tengo eh, desempeñándome profesionalmente como antropóloga, he podido junto a, a, a mis colegas, a, a también a las personas con las que he trabajado, levantar un diagnóstico. Y este diagnóstico eh, refiere eh, los asuntos que me ocupan como en el programa. La crisis ambiental... No. La crisis hídrica, crisis de los tiene que ver directamente con los recursos naturales. Entonces, acá muchos de los temas que ustedes han planteado, como los efectos de las plantas de tras, tratamiento de agua servido en los territorios, los vertederos, que es el gran tema de Chile, dónde ponemos la basura y qué efecto está generando la basura en las comunidades humanas y en los, en, precisamente en las napas subterráneas, subterráneas, en las fuentes de agua y todo eso. Todo eso está, está, está muy mal planteado hoy día y hay que plantearlo de otra forma en, en una nueva constitución y también conduciendo la, las leyes especiales. No somos ingenuos y tenemos claridad que la Carta Magna es una Carta Magna y necesitamos de las leyes especiales. Ya debemos irlas encaminando. Me gustaría plantear que veo dos asuntos críticos. Uno que tiene que ver con la salud, los derechos colectivos desde el enfoque de los derechos colectivos, tanto los pueblos originarios que, eh, y afrodescendientes que exigen el reconocimiento constitucional hace tantísimo tiempo que los, los senadores y diputados y el Ejecutivo lo tiene ahí en trámite, ¿cierto? Una, ve, una vez que tengamos este reconocimiento constitucional tendremos una perspectiva de derechos colectivos, pero esa perspectiva debe ser integrada para todos. Y lo otro que quiero plantear es el financiamiento para cerrar, el financiamiento de la salud. He estado por mi profesión en distintos lugares de Chile, haciendo terreno, haciendo aportes en investigación. He estado en distintos lugares donde no hay ni una aspirina, ni un viadil, en las postas rurales. Eso no puede ser. Eso hay que, hay que arreglarlo, ¿no? Y bueno, también creo que una propuesta constituyente debe pensar en la indemnización, de todo lo que se ha mal hecho en estos 40 años, toda la vulneración de derechos económicos, sociales y políticos que se ha vivido sobre todos los pueblos originarios y la gente que habita eh, los barrios, las poblaciones en donde está presente hoy día el narcotráfico. Creo que la salud, como institucionalidad, se tiene que hacer cargo del problema de la adicción a la pasta base y etcétera. Todas las drogas que están haciendo hoy día un flagelo en Chile y creo que es un tema que está pendiente y que no está en las plataformas en las que al menos yo he participado. Eh, decir que Luis, la gente se está suicidando, está, su, se está suicidando porque ya no da más. El adulto mayor tiene una alta tasa de suicidio, incluso los jóvenes, y tenemos que ponernos de acuerdo para hacer, como dicen, trabajo inter, interinstitucional y, por supuesto, con la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Yo me quiero dar una licencia y es decir que en el chat eh, muchas personas han manifestado cosas por la valentía de Natalia, por su generosidad, por su convicción, eh, por su fortaleza... Eh, y quiero decirlo que comentarlos a todos por si alguno no ha leído el chat, pero eh, todos pensamos lo mismo, Natalia. ¿ya? Todos estamos ahí compartiendo eso. Eh, en, viene después de Jimena Leonardo parrayes ¿sí? Y recuerdo lo de los tres minutos y voy a hacer esto de los tres y después espero no hacer la de los cinco. Porque se me pasa. viene después Dauno Tótoro. Sí, no, después viene de, de, de Leonardo Dauno Camila Freddy Sandoval. Sí. Vale. Hola, buenas noches a todas y a todos. Eh, bueno, eh, realmente agradecer la invitación. Creo que aquí nos encontramos muchos que trabajamos en salud. Yo soy técnico en enfermería. A 78 años he trabajado en imposta rural, antes de la municipalización, antes de la desarticulación de un sistema de salud que existía antes, que lo perdimos y que se fue yendo y que ahora tenemos que recuperar. Creo que tenemos que recuperar el derecho a una salud igualitaria para todos. ¿ya? Eh, bueno, soy candidato del Distrito 12, eh, La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipú y Pirque, ...por la lista... ...apruebo dignidad... ...también soy dirigente de base... ...y he sido por muchos años... ...dirigente de base de la CONFUSAM... ...nunca he tenido otro cargo... ...a nivel de, de organización sindical... ...y sí también... ...he sido dirigente de la Junta de Vecinos... ...creo que en realidad... ...la salud la tenemos que... ...nosotros que vivimos la salud... ...en su integralidad... ...y en la atención primaria... ...planteamos que el sistema de salud que queremos... Es una parte que tiene que ser integrado, pero tiene que ser eh, con énfasis en lo preventivo, promocional y territorial. Y a eso es lo que tenemos que tender. En realidad, eh, agradezco la instancia porque sistematizan, nos ayudan harto, sobre todo los que estamos en desventaja, porque en general a veces los profesionales tienen más ventajas que los no profesionales. Ahí, y en esa diversidad creo que es importante que la salud nos integra y nos une. ¿ya? Y nos une con el tema de los determinantes sociales, que ahí van todos los derechos sociales que hemos ido perdiendo y que queremos recuperar como base de esta nueva constitución. Eh, y trabajar más por lo que nos une. Yo creo que estas instancias son súper ricas, y yo agradezco eso, porque eh, tenemos que ir viendo lo que nos une más que lo que nos desune. ¿ya? De repente nos pegamos muchas patas por abajo, pero necesitamos empujar y hacer este saber colectivo más fuerte para que los que podamos quedar en nuestra nueva constitución, podamos tener las cosas más claras, o si no, seguir colaborándolo, aunque seamos di diferentes listas o tengamos diferentes eh, dif eh, diferencias en nuestros aspectos. Creo que la salud une, integra y eh, suma para esta... Y, y desde mi perspectiva, desde mi visión de, de comunitaria, de mi experiencia, creo que eh, también es más fácil llegar a la población. Esto de la intersectorialidad con el tema de la educación, que es otro tema súper importante, porque la educación y la salud no pueden seguir teniendo precio, tienen que ser un, un, una, un bien de uso público, algo que nos pertenece a todos y que se la debemos a nuestras nuevas generaciones. Y eso y esa parte no nos podemos dejar pasar ahora por diferencias eh, específicas. Creo que tenemos que ver por el bien público, eh, mayor que son nuestras nuevas generaciones. Eh, son, ah, bueno, por el tema de, de trabajador. Yo soy dirigente sindical, como les dije yo, y como trabajadores de la atención primaria, estamos siendo muy exigidos últimamente, sobre todo ahora que devolvimos, nos devolvimos eh, a la cuarentena, por lo menos aquí en la Florida, a confinamiento total. Eh, tenemos unos consultorios que no tienen la infraestructura, y les respondo a algunos de los eh, intervenciones eh, miente anteriores que tenía que ver que dental no estaba atendiendo no están las condiciones en diferentes consultorios, no existen las condiciones hemos tenido que sacar muros, hemos tenido que poner muros, hemos tenido que hacer muchas cosas, hemos tenido que hacer turnos tenemos que tener hospital, eh, pacientes con larga estadía porque los, los hospitales en estos momentos nos están diciendo, manden solamente lo más urgente porque no tenemos capacidad hospital de Florida, hospital eh, Sotero del Río, Hospital Padre Hurtado, están con esas indicaciones ahora, hoy, diciendo no manden nada de la atención primaria, entonces tenemos que tener las salas de observaciones o salas de espera para el ingreso al hospital. En realidad, nosotros como funcionarios tenemos problemas serios también de estrés laboral, estamos súper exigidos, tenemos bastantes bajas, ya y de repente se nos caen turnos completos. ¿Ya? Y eso es un estrés mayor para los compañeros que están al lado. En el mercado también es difícil contratar profesionales o funcionarios que vengan a hacer los reemplazos cortos. Entonces, en realidad, creo que en estas condiciones que estamos haciendo esta campaña, es súper difícil, pero tenemos que salir adelante con todo lo que tiene y todas las potencialidades que tiene la atención primaria con los con los saberes y todo lo que hemos aprendido en los, todos estos años. Se nos viene la campaña, aparte de la vacunación COVID, se nos viene la campaña antigripal, ya que todos los años lo hacemos, pero sin embargo tenemos que seguir adelante con ello. Y más encima tenemos el problema de que los alcaldes son los presidentes del territorio y ellos deciden cómo hacer las cosas sin tomar en parecer a los gremios, a los profesionales de la atención primaria que han estado siempre ahí. Entonces nosotros aquí en la Florida, por ejemplo, tenemos el vacunatorio más grande del mundo, que da muchas facilidades y está muy bien, ¿ya? Pero así debiera ser siempre y debiera ser en todos los consultorios, sobre todo el consultorio de los Quillay y los Castaños, que son los más marginales de esta comuna donde no hay votos y donde no se le interesa, ¿ya? Necesitamos la reparación de ese consultorio, hacerlo de nuevo, pero sin embargo tenemos un vacunatorio más grande de Chile que es un set de televisivo. Entonces en realidad... Creo que en eso tenemos que tener bien claro. Eh, ya, no sé si cómo eso. Tenés. Gracias. Gracias, Leonardo. Muchas, muchas, muchas gracias. Solo decir de que nos vamos a tener que ir ajustando, va, va caminando el tiempo, y, y solo decir que nuestra propuesta, el eje central, es la atención primaria, no como un nivel de atención, que es una forma reduccionista de mirar la atención primaria, sino que como toda una estrategia que involucra el... Al sistema, entonces uno dice en pandemia se extremó. Hoy tenemos la pandemia del COVID. En Chile vivimos la pandemia de las enfermedades crónicas. ¿Cómo se enfrenta a la pandemia? Vacunando en los centros de salud, llegando al territorio, cierto, atendiendo y cuidando a las personas del territorio. ¿Cómo se mejora la pandemia de enfermedades crónicas? También con una estrategia de atención primaria. La pandemia nos muestra que en la atención primaria está el eje del sistema. Entonces, da uno, da uno. Lo escuchamos. Sí. Tres minutos hola, hola. Y, hago, y te hago la seña. Vale, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, eh, muchas gracias por, por la palabra, por la invitación. Saludo la, la instancia y la iniciativa del Cabildo. Agradecer también la presentación que se dio en un inicio. Mi nombre es Dauno Totoro, soy candidato por el Distrito 10. Yo eh, no soy eh, profesional ni trabajador de la salud, en realidad soy licenciado de historia. Eh, soy usuario de la salud pública, digamos. Entonces he estado escuchando muy atentamente, soy parte de la lista de trabajadores y trabajadoras revolucionarias, igual que Kevin, pero del Distrito 10. Y, y yo quizás lo, lo, lo que quería plantear era más, más, más mi visión de lo que, de lo que de, de, de destapó quizás más bur, burdamente la, la, la, la pandemia, porque en la rebelión se, se cuestionó, el, el, uno de los ejes del, del, del cuestionamiento, del estallido de la rebelión, fue justamente el sistema sanitario en Chile, con estas listas de espera donde... Eh, mueren de a miles durante cada año, eh, donde los hospitales se llovían, etc. Y bueno, la pandemia reveló más crudamente y profundizó en un sentido lo que impugnó la rebelión. Y, y ahí me parece que tiene que ver tanto con el problema del neoliberalismo en Chile, porque el negocio de la salud es uno de los pilares de la herencia de la dictadura, y también tiene que ver con el, con, con el sistema mundial, es decir, con el capitalismo, o sea, con el hecho de que el, el absurdo de que, producto de que las vacunas tienen patentes, porque son un negocio de conglomerado económico, significa que los países más pobres no van a poder vacunar de aquí a dos, eh, dos años más. Eh, o sea, eso me parece que es totalmente irracional. Y, y en Chile, bueno, eh, ¿para qué decir? O sea, no, no voy a repetir imágenes porque creo que todas y todas las hemos visto y quienes son trabajadores de, del área de la salud las conocerán mucho más de cerca que yo, en un sentido. Eh, pero el hecho de que, no sé, en, en, en, si no me equivoco, en el bosque la mortalidad por COVID sea cinco veces mayor que en Las Condes, Muestra ese problema como el problema de la salud como un, un problema integral, no solamente de la infraestructura sanitaria. Y, y bueno, yo solo quería plantear que sobre esa base, quería plantear qué entiendo yo por un sistema de salud público o de acceso universal, porque creo que la, la base de aquello eh, tiene que ver con, con, claro, el acceso universal, pero también tiene que ver con el hecho de que no puede haber negocio sobre la salud de la gente. O sea, es, es un concepto realmente aberrante y en ese mismo sentido eh, me parece que, que es necesario eh, eh, avanzar a pensar y, a, y avanzar en la pelea por, por, por ejemplo, eh, eh, que terminar con los negocios y la, y la privatización de los grandes laboratorios y las clínicas y que hoy toda esa infraestructura se disponga o se ponga a disposición de enfrentar la pandemia cuando, cuando tenemos un 94% de ocupación de las camas UCI, por ejemplo eh, y una ocupación que se concentra justamente en los eh, recintos hospitalarios y los sectores populares. Entonces creo que hay que avanzar justamente el cuestionamiento de, del problema de la propiedad en un sentido para que, digo, no solamente como un problema a largo plazo, sino que también tiene que pensarse como un pro problema en un sentido inmediato de vida o muerte para el pueblo. Eh, me estaba tomando el tiempo, se me acabaron los minutos, en un tiempo lo voy a cortar ahí, pero bueno, agradecer la invitación y me sumaré a otras iniciativas donde, donde se pueda participar y, y discutir. Y pido disculpas de antemano, pero me tengo que conectar porque tengo otra reunión ahora en una larga jornada eh, porque me imagino que estamos todos y todas con mucha actividad. Sí. Así que eso, gracias, muchas gracias Raúl. Por la invitación. Gracias, a uno solo decirte que vamos a tener una nueva conversación el jueves 25 a las 19 horas. Así que si ustedes por, por correo o por chat, en fin, nos pueden decir cuáles son los temas que les pueden interesar, podemos eh, modelar esa reunión para los intereses de cada uno de ustedes. Nos queda... Eh, Camila y Freddy Sandoval, y ahí vamos a cerrar. Solo quiero decir que María Olmo Longopal, Longopal nos escribió y nos dice que ella es candidata por los escaños reservados por el pueblo mapuche de Chihuayante, dirigente mapuche desde el 2014, y han trabajado por la salud intercultural en la comuna, igual en la provincia de Concepción. Así que su preocupación es el artículo 7, así que ella nos está diciendo cuál es su preocupación. Gracias, María Olvos. Entonces tendría Camila y después Freddy. Ya, ahora sí. Hola. Hola a todos, a todas y a todes. Eh, bueno, antes que nada les pido mil disculpas porque no voy a poder prender la cámara porque he tenido muy complicado el tema de la conexión a internet hoy día, pero a pesar de todo, igual quise expresar eh, eh, mi opinión frente a la temática de salud. Bueno, antes que todo, eh, agradecer también la, la instancia, también, como a muchos, a mí me llevó también la invitación de la nada. La agradecí enormemente porque yo no, no pertenezco al área de salud, yo soy licenciada en Historia y Cientista Política. Eh, bueno, eh, so, pertenezco a la Lista del Pueblo, voy por el Distrito 12, eh, vivo, he vivido toda mi vida en Puente Alto, y en realidad... Yo dentro del área de salud, eh, yo he trabajado más que nada desde el área de usuaria, porque yo soy usuaria del Alejandro del Río, acá en Puente Alto. Eh, he visto realmente las grandes desigualdades que tenemos que enfrentarnos cada día eh, solo por eh, tener que, solamente el acceso a la, a la asistencia pública, en que... Para las personas que conocen, el consultorio Alejandro del Río en Puente Alto es uno de los que tiene mayor población eh, inscrita y por lo tanto hay muchas veces que no da abasto. Eh, lamentablemente hay muchas veces que uno tiene que pedir hora para dos a tres meses y si es que tiene suerte, porque ahora con la pandemia es mucho más, eh, más complejo el acceso, el tema del acceso también de los remedios, hay veces que el consultorio queda sin sin abasto no, no alcanza los remedios para todos y eso realmente da pena da rabia y siento que uno de los de las cosas que uno de los puntos también por los que yo me eh, estoy participando como candidata a la constituyente eh, estuve revisando toda la información que ustedes tenían dentro de la página y siento que hay muchos puntos que tenemos en, en cercanía con el tema del acceso gratuito y de calidad y que sea universal para la salud, y yo creo que eso... hay muchas personas que estamos de acuerdo frente a esa temática, y hay un punto específicamente que tiene que ver, que no se ha abarcado mucho dentro de esta conversación, que tiene que ver precisamente con algo que está bien correlacionado, que es el tema de la, del trabajo, de los derechos laborales y la salud, específicamente. Tomando en cuenta que el, la sobreexplotación de los trabajos, eh, mucho más en el, periodo, en el periodo de la pandemia, se nota mucho más, es eh, mucho más concreto, se nota eh, la presión, hay muchos casos de enfermedades que están eh, intrínsecamente relacionadas con el tema de, de la sobreexplotación, el tema no solamente con el tema físico, sino que también con el tema mental el tema físico el tema de las tendinitis con el, el famoso teletrabajo eh, también problemas de la espalda y en el caso mental la, eh, el tema de los estrés eh, que es algo que se ve mucho y constantemente yo creo que es, hay un, ese es un punto que tenemos que tomar en consideración Camila y, está cercana a los cinco ya es más que nada eso es como trabajar esto porque es algo que ya se ve en la pandemia, se ha visto enormemente eh, desde, desde que se estableció la Constitución del 80, así que por lo tanto yo creo que es un punto que se necesita trabajar, que se necesita establecer dentro de la Constitución, y obviamente como todos lo dicen, necesitamos una salud que sea universal, gratuita y para todos y digna. Eso sería... Muchísimas gracias Camila, muchas gracias. Por acá ya hay varios que están poniendo los intereses, salud mental, Alex plantea como un tema relevante. Y para terminar, cierto Freddy Sandoval, después de Freddy Sandoval, cuando termine Freddy, le vamos a dar la palabra a Jorge, Jorge Caravantes, que es el coordinador de nuestro cabildo, para que haga un cierre. Yo antes, para que no interrumpiera a Jorge, solo decir que fue, es un agrado estar aquí, mirándolos a todos, escuchando, en fin. Muchas gracias. Freddy. Hola a todas eh, y a todos. Me presento, soy Freddy Sandoval, soy psicólogo, eh, soy parte de la Lista del Pueblo por el Distrito 24, también candidato a constituyente, y también participo del Colegio de Psicólogos. ¿ya? Soy el encargado del Departamento de Filiales. Ahí está Hola, <risa> no la había no visto. Eh, entonces, eh, Y también he estado participando de los encuentros de salud mental que han hecho un grupo de colegas que iniciaron. Eh, nos hemos reunido dos veces. Y, eh, y ellos también eh, me invitaron a participar de este espacio, eh, el cual es, es excelente y estoy muy agradecido de, de, de estar acá. Eh, bueno, por una parte, tengo esa inquietud respecto de, la, de lo que es la tuición ética de las profesiones, ¿ya? pensando en que también es un, un punto que puede ayudar a ir mejorando también eh, tanto lo, lo político, lo, la fuerza política que podemos tener, eh, como también las condiciones de los colegas, eh, la, la, la atención de, de, de los pacientes, eh, y los temas de formación también, que, que es clave en, en salud, en psicología, para qué vamos a, entrar a, hacer, a ver detalles, que la psicología se ha visto muy vapulada en ese sentido, de que están saliendo psicólogos en serie y no en serio, como decía un profe muy antiguo. Eh, entonces, <risa> eso quizá es un punto para relevar. Eh, también eh, me gustaría compartir con ustedes la experiencia que tuvimos de, de, de un cabildo a nivel nacional que hicimos en el en 2019 en, a lo largo de Chile, eh, 300 psicólogos que participaron, pero más allá de la psicología, ellos eh, obviamente desde sus realidades eh, levantaron distintas propuestas que son súper interesantes, que quizás también sirvan para complementar. Y, y quizás una idea para, para el Cabildo, porque me, me, me interesa poder seguir participando de, de, del Cabildo, es poder redactar un pequeño documento eh, a manera de síntesis bueno, y comprometer bien. a los constituyentes a firmarlo, si es que están de acuerdo. ¿ya? Yo creo que es algo que los, los Cabildos pueden hacer eh, ya sea para comprometerlos ahora, para después cobrarle la palabra, eh, y también para ir aunando criterios y, y generando eh, esta fuerza que también que, que, que decían muchos de, de, lo, de los compañeros y compañeras, que es necesario de ir eh, generando. Así que eso, con el, con, con el encuentro de salud mental, obviamente queremos eh, poder eh, insumar también a este, a este cabildo, y estoy muy interesado en ver lo, los documentos que habían mencionado, para poder seguir estudiando este... Este, este movimiento y estas ideas que obviamente yo adhiero a, a muchas de las que se han señalado eso okay. buenísimo bien pues eh, ya Begoña me ha dado la pasada así que <ríe> voy a eh, cerrar esta reunión eh, ha sido bueno muy interesante muy nutritiva eh, gracias a ustedes que han asistido y fue una decisión de, de, de, del Cabildo que, como todo, eh, no se sabe digamos, cómo va a resultar. En realidad, ha sido muy positivo todo lo que hemos eh, intercambiado en este, en este rato, muy, muy positivo. Y como todo lo que empieza, no sé, yo creo que nadie que en algún momento quería ser cantante reconocido internacionalmente en la música popular, en la música clásica. Eh, empezó, eh, empezó siendo escuchado en todo el mundo eh, saliendo en la televisión eh, ante, antiguamente grabando discos ahora ya eso como que ha cambiado un poco eh, sino que empezó <risas> cantando en la ducha eh, cantándole a la familia en los cumpleaños eh, en la familia con los vecinos y fue fue levantando levantando levantando y de repente digamos que se fue más conocido y reconocido. Entonces todo, todo, todo tiene eh, de repente, como se dice comúnmente, tiene un, un comienzo, por algo, por algo se, se, se empieza. Y bueno, este cabildo empezó ya hace más de un año, ustedes eh, seguramente empezaron hace mucho rato, ya hemos escuchado aquí a Leonardo con su trayectoria eh, sindical, eh, compañeros dirigente de Junta de Vecinos, o sea, con una trayectoria que se eh, larga larga en esto, pero que cada vez eh, estamos recomenzando porque cada vez son etapas históricas eh, distintas. Y estamos en una nueva etapa histórica eh, donde, donde los ciudadanos normales, así comillas, si, si pues, se a hablar de normalidad, eh, eh, aspiran a que esto sea exitoso y que realmente contribuyamos a, a devolvernos el país al pueblo, eh, tener un, un mejor país y, y lograr digamos que que eh, todas las dificultades que tenemos no terminen en una situación de violencia y que finalmente se resuelva en forma violenta, como ha pasado que son, en la humanidad a lo largo de los tiempos. O sea, no, no queremos que, que sea a, a, a costa de la sangre de, de muchos compatriotas que finalmente o se construya algo nuevo o seamos derrotados nuevamente. O sea, eh, no queremos que eso sea. Por eso es que eh, le ponemos mucho empeño a que este proceso sea exitoso, a pesar de, lo, de los agoreros, ¿verdad? que dicen que en realidad hemos, esto es algo que, que, en, que en realidad eh, es, un, es un acuerdo popular político, que finalmente que sea, eh, va a terminar en frustración. Entonces, no estamos adelantando a que, a que todo sea negativo. Y en realidad tenemos que accionar para que sí sea positivo. Eh, Ustedes, digamos, bueno, eh, son, son eh, conceptos que veo que hay gente que tiene mucho, mucho eh, kilometraje, ¿no? ¿verdad? Ha tenido mucha, mucha experiencia. Eh, sabe muy bien lo que, lo que cuesta eh, construir una fuerza. Eh, algo que cuesta mucho. En el ámbito de la salud, son muchos los grupos que están inquietos por la salud, que se han organizado en cabildo, distintas instancias, pero no se ha logrado conformar una fuerza que signifique eh, colocar a la salud en el nivel de posicionamiento de la discusión pública en vista de la Constitución, como, como debe ser. O sea, eh, ustedes, digamos, que están en campaña, que están en, en los territorios conversando con la gente, han captado, digamos, y porque varios de ustedes son también de la salud, han captado la sensibilidad que tiene el tema de la salud dentro de... De las, de las personas. Las personas eh, en todas partes dicen que sea salud, pensiones, eh, delincuencia, vivienda, etcétera, eh, agua, etcétera. Eso es lo que la gente menciona. Entonces es muy importante que, yo, que efectivamente eh, le aportemos, eh, aportemos eh, soluciones, le aportemos pensamientos a, a la gente. Eh, todos, eh, todos podemos contribuir de distintos espacios. Eh, nadie eh, sobra. O sea, no es que alguien diga eso porque hace una, un aporte, ¿verdad? Eh, no sé, en un espacio como este eh, eh, no está aportando, es significativo. Eh, muy significativo la gente, por supuesto, que se ha movilizado porque ha generado una situación de, de, de presión social que, que, que ha hecho posible que, que estemos en esta instancia, en este minuto. Así que, por supuesto, que eh, todo, todo, todo aporta. Eh, nosotros pretendemos... Eh, Hacer una contribución, como yo le decía al comienzo, eh, desde, desde lo que somos los que estamos en el cabildo. Hay gente que ha estado en distintas situaciones, ha estado en, en su ejercicio profesional, ha estado en cargos directivos, ha estado en sectores políticos, ha estado en la calle, ha estado en distintas situaciones. Y pretendemos, ese capital, ponerlo a disposición de un de este de este proceso constituyente. Por eso es que nuestra, nuestra oferta está, digamos, en en eh, ofrecer este espacio para que se pueda conversar sobre la salud, y sobre cómo hacer efectivo el derecho a la salud en, en la nueva constitución, eh, eh, en base que sea, a, a documentos, que le hemos hablado ya en este cabildo, en esta reunión varias veces sobre el tema de los documentos, eh, eh, en hacer eh, nuevas reuniones sobre temas que a ustedes sean de interés de ustedes. Ustedes están con la gente, entonces ustedes dicen que, mire, este tema eh, me, eh, me gustaría que yo y me gustaría poder conversarlo más con gente que ha, ha, ha reflexionado todo esto, de tal manera que yo sí si me puedo, pudiera tener información, tener alguna idea, y esa idea sabemos que ustedes la tienen que trasladar digamos algo convocante para la gente, no, no, no hacer una, una clase académica, algo convocante, de repente una cuña, un eslogan, algo que, si yo, que entusiasme a la gente para que la gente eh, vote por ustedes. Nosotros estamos disponibles que sea, para apoyarlo en ese proceso. Eh, les eh, ofrecemos una nueva reunión para el eh, próximo eh, 25, jueves 25, a las 19 horas, en que ustedes ya, ya nos estemos ya nos en, en, en, la, en la primera capa, conversando sobre las cosas que muchas veces hemos escuchado en distintas partes, pero que, que volvemos sobre ellas, sino que ya... Sobre temas más, más concretos que ustedes que les sean de interés. Nuestro, nuestro propósito es apoyar en el proceso que ustedes están realizando, apoyar en el proceso que Chile además está viviendo. Así que eh, los dejamos cordialmente invitados para el jueves 25 a las 19 horas. Eh, vean ustedes en sus sectores eh, otros compañeros, candidatos, candidatas que tengan interés digamos, en, en conversar el tema de la salud y, como les decía yo, y ya sabemos los números, los candidatos son una cantidad enorme, verdad y la constituyente es una, es una cosa chica. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de ser electo eh, no, no es tan alta de cada uno. Entonces va a haber una cantidad de gente que, que eh, evidentemente no va a ser, eh, no va a ser eh, electa, pero, pero esa gente eh, tiene, el, tiene el bichito de contribuir en el proceso que estamos viviendo y contribuir a un Chile mejor. Por lo, tanto, por lo tanto, todos ustedes van a continuar en esto, sin duda. Entonces, como, como el proceso de construcción de una mejor salud no termina con la constituyente, si la constituyente es exitosa, vendrá todo un proceso de construcción posterior importante, entonces es, es eh, necesario que todos estemos ahí para hacer esa fuerza que permita construir algo que, sea, que nos represente a todos y que, nos, y que beneficie a todos los ciudadanos de este país. Así que le agradezco mucho la presencia y lo dejamos cordialmente invitado entonces para el jueves 25. Agradecerle mucho a Begoña el esfuerzo que, que ha hecho, ¿no verdad? De ser ya animadora, ¿no verdad? De, de, de este, de esta verdad? No fue esfuerzo, no fue esfuerzo. <risa> <risa> fue un placer. Eh, un esfuerzo, eh, bueno, eh, Begoña ha, ha demostrado sus capacidades ¿verdad? nuevamente, eso puede ser comunicacional ¿verdad? está lista para los medios de comunicación ¿eh? de, la, de la nueva etapa, ¿eh? ahí está estará Begoña sin duda y Rolando que se va apoyándonos siempre que es la organización de todo esto y todos los, los compañeros del Cabildo que se han puesto con distintas tareas para que este eh, proceso sea exitoso así que bienvenidos para el próximo jueves 25 muchas gracias y que vayan a descansar y después a seguir gastando zapatillas ¿verdad? en la calle que, leo, que estén muy bien Chao, gracias Chao, chao Gracias, buenas noches Chao Chao, gracias sí. el correo ahí para que puedan Anotar bien. los temas de interés okay, okay. Muchas gracias El mismo correo de la invitación sí. Muchas gracias Perfecto, sí. nos vemos, chao Buenas noches Chao, chao. chao. Cuídense. Sí. Cuídense. Gracias. Cariño Jime, pichinado. Ah, sí. <risa> a ti, Jime, estaba todo. Suerte. Chau, Jime. Chau. Bárbara, Bustos. Chau, Jime. Que estés bien.